En horas de la noche de ayer, desaprensivos aprovecharon la oportunidad para hurtar artículos en el mercado municipal, a pesar de la seguridad que tiene el importante punto de venta. Mercaderes acusan a los miembros de seguridad del horario nocturno de dormir dentro de su horario de trabajo. Aquí hay un conjunto de serenos, un conjunto de serenos que los que están durmiendo, que seren los que son pagados eh, por empresarios que tienen empresarios, que tienen almacenes, pero después hay un grupo de perversos, lo digo yo, para Valerio. ¿Por qué porque yo lo digo, porque yo tengo un y yo tengo un yo no le paro por la nada, eh, aquí lo que hay un conjunto de perversos, yo digo militarmente, durmiendo, ¿Cómo es que un sereno va a irse a mí, eso, eso no me pertenece a mí, de hecho a mí ya me metió dos veces, pero que eso mantiene sin cuidado porque yo sé lo que me espera, uno que está buscando algo para comer, que, no que se le meta.